qué tal bueno en este en esta segunda parte que les estoy viendo este video eh, estoy trabajando en un proyecto que, que es un garaje y lo vamos a trabajar aquí en este hecho pues para hacer como la como lo decía como una comparativa de e inclusive puedo meter esto de una vez que se me apareció ahí para que me quede en escala buena eh, una comparativa entre, entre pues lo que se puede digamos trabajar con, con este modelo voy a poner el plano y bueno pues, la escala no, no, no la tengo ahí pero vamos a mover este por aquí eh, porque pues lo que se puede como ir viendo no o sea podemos hacer muchísimas cosas con pues cuando uno ya tiene como el dominio del, del, de los programas pero pues o sea eh, es, eh, puede servir digamos este proyecto que es una esto es un proyecto muy sencillo que es una un garaje y pero pues lo que decía en el video anterior o sea como que podemos ir haciendo elementos cortos y pues la diferenciación con lo que viene siendo trabajando con Revit y y pues, eh, ¿qué, qué podría decir, o sea, no, que los elementos, digamos, cada uno de estos elementos en Revit va a ser pues diferente como su forma de modelado pero pues la facilidad que tiene aquí con el Sketchup es que, pues simplemente es, pues es mucho más fácil, ¿no? o sea, como que no tenemos tantas restricciones, pero a la vez pues nuestro modelo no nos queda pues tan, tan exacto, o sea, tan, bueno, tan profesional podrían decir en algunos casos dicen eso y sí porque pues digamos aquí lo que uno genera es, pues son modelos de masa y, y pues no tan no, no, sí son exactos en cuanto a su geometría y pero en, en cuanto a su constitución digamos eh, de modelo no son no son objetos ax, eh, axis o sea son como modelos la triangulación que maneja pues el el sketchup son por ejemplo mira aquí dice 9 pies con un octavo ah bueno pero 26, 26 o sea la triangulación que maneja los modelos aquí con el sketchup es cuando uno eso ya lo he comentado cuando uno hace los cubos aquí se ve como que si fuera completo pero pues casi siempre va a tener cuando la geometría se empieza a volver más compleja pues él empieza a triangular hacer esto, así nosotros no veamos la línea, esa línea ahí, pero pero digamos que eso se complica es cuando queremos trabajar modelos para pasarlos a Team Motion o a, a Unreal o cuando queremos hacer algo fuera de SketchUp entonces vamos a ver si podemos poner pues, todo esto y lo escalamos pero pues sin sí, pues, embargo sigue siendo pues mucho más fácil trabajar estos modelos aquí en SketchUp porque pues es mucho más rápido y a la hora de, del T como dicen a la hora de la verdad pues eh, mueve la herramienta de escalar aquí a esa si está así mmm pero no me está cogiendo todo entonces cogemos nada más esto no, ah pero no nos toca es hacer una línea ya se me ha olvidado porque llevo pues trasteando con varios modelos 26 pies hasta ahí entonces lo que uno puede hacer es coger esta línea y la movemos bueno inclusive también podemos hacer otra referencia ahí para que nos quede aquí donde le vamos a sacar no bueno, aquí porque es por dentro eh, ahí entonces ahora si sí cogemos esto y lo escalamos ahí se lo ponemos acá, quedó muy grande hasta que nos dé la medida esa es una manera porque aquí no se puede hacer como en otra caso pero igual pues esto, este modelo lo voy a lo voy a prostituir porque lo voy a ya lo estoy generando pues ya lo generé en Revit también y, y lo voy pues poniendo como, como ejemplo de muchas cosas que se pueden ir aprendiendo pues para, para más o menos no, tampoco va a ser tan exacto porque pues es una imagen bueno ahí queda bien entonces bien eh, ya teniendo esa línea ahí entonces pues simplemente hacemos esto eh, eso es lo, la ventaja digamos con con este programa que es pues más sencillo pasar la línea del muro de contorno como si fueran a tocar esta línea aquí. Acá. Ah, bueno, este modelo sí, este modelo sí lo voy a poner así como pues para que lo puedan descargar y lo puedan ver, pues también sirve como para que vean un ejemplo. Eh, no es el más complejo, ¿no? Estos proyectos como este son sencillos, aquí quedó mal y si nos toca corregir la otra siempre es mejor tratar de cerrar las líneas bien porque si no el modelo pues cuando hagamos la instrucción del, del, de los muros pues va a quedar mal y esto siempre borrarlo listo ahí ya está esto ya está es muy sencillo si ya es un garaje aquí van unas ventanas pero no, aquí no figuran en el plano no sé por qué pero creo que son dos ah no es una y esta misma ah bueno la podemos también hacer otra línea de estas para que quede como más fácil para que cuando copiemos esto se copie bien aunque de pronto no coincide porque no tiene el mismo espesor ¿sí? entonces borramos esto y ya queda y falta aquí hay otra bueno estos diseños tampoco son la maravilla no son diseños de, de, de ventas entonces pues tampoco es que sea una cosa tan buena pues este lo, lo podemos y sí, este lo podemos dejar ahí y ya listo ahora si sí necesitamos subir esto pero esa medida no, no la tenemos entonces pues vamos a ponerle unos 3 metros o no unos 220 o unos 250 a este bueno, aquí como nos está todo volteado pues seleccionamos todo esto si sí puedo y ya ahora si, sí, 250 2500 y esta la vimos y ahorita las vimos para hacer el, el roof aquí ya este, eh, la ventana esta, esta, entonces esta está aquí siempre asegúrese de que quede aquí queda este hueco entonces este porque necesitamos subir este entonces yo siempre cojo esta lo ponemos aquí lo bajamos por ahí 30 centímetros y hace una línea aquí Bien. Esto no sé qué tan divertido puede hacer, pues verlo 350 o 400 podría ser, eh, pero pues de todas maneras, pues lo hago, pues como para dejar ahí, como una un ayuda que les puede servir. Y aquí ya está, bueno, esta, esta señorita siempre la, la acomodo para que quede como una escala, inclusive ahí ya se está viendo que está quedando bien esto también lo podemos mover este ya. listo mm, ahora sí ya, bueno, podríamos este ya tenemos toda la caja de muros o los muros, pues vamos a cortar estos que faltan de las ventanas en 300 oh así que pronto es 4.50 listo y ah bueno y este que es este pecho aquí también sería por ahí unos 500 acá y este no tiene y este ahí quedaría así está hay dos ventanas acá y acá no tiene listo entonces no, seleccionamos todo esto inclusive podemos ocultarlo ya lo podemos borrar esto y bueno si sí, inclusive ahí podríamos sacar el, lo que es el podemos coger este para que no nos quede hueco mira ahí está hueco primero pues tratemos de cerrarle esos huecos y después bueno, queda más fácil entonces, no sé si podemos borrar este y hacerle que si borremos este hacemos aquí un hacemos esto hacemos un grupo y este lo movemos aquí a la esquina porque igual esas caras de abajo no van a quedar pues visibles lo ponemos aquí y ya nos queda para que quede separado las losas de los de los muros, y si no tengamos problemas después, pues, listo. Y ya está así. Y ahora falta hacer la puerta. Bueno, por eso ya lo, se lo podemos ir colocando aquí. Inclusive, ah, bueno, ya podemos. Vamos a ocultar esto y vamos a hacer el grupo. Este de los, listo. Ahora sí, desocultamos todo. Y vamos a hacer el. Hagamos el contorno aquí de este pedazo para que nos quede. Aquí hacemos otro grupo. Este lo podemos ocultar otra vez. Hacemos el otro grupo. Y otra vez, este sí le vamos a dar por ahí 100. Nomás para que. Y hacemos una. aquí y esto para acá y esto para acá nos vamos para aquí que sería pues el garaje como la, el acceso estos diseños no, no son tan no son tan profesionales pero bueno pues aquí le hacen la muelita Este acá. lo bueno de esto es que con el sketchup pues hacemos cositas rápido y pues sirven para visualización aquí si sí le podemos hacer esto que para mí es un error hacerle este hueco ahí al lado de una palmera pero pues bueno así está quedó mal entonces lo hacemos acá, vamos aquí, lo ponemos acá, este lo ponemos acá, este más, a, bueno, si sí, acá, este aquí, ya me lo sé porque pues ya lo he hecho varias veces, más o menos, ¿no? Al, al ojo, ahí va, listo, y esta la podemos correr un poquito más para acá. Hacer este ya podemos hacer ahí el grupo de lo que es la es muy sencillo, la verdad y sirve porque estos modelos de pronto se pueden colocar para pues, para otros para videojuegos ¿no? pues se puede hacer muchas cosas con los modelos de SketchUp aquí tenemos que subir esto entonces lo no, subimos aquí sí. ponemos acá y este vamos para allá está aquí si queremos que nos quede exacto pues tiramos esta y vamos aquí vamos aquí y listo en que va hacia por dentro bueno una parte como hacia afuera entonces vamos a darle un poquito más de esto y este también y ya sería el hueco de la puerta y hacia adentro vemos que está este allá es como el marco vamos a ocultar esto ya podemos hacer el lo que viene siendo la puerta y esto la ponemos por ahí así bien así mm. ya podemos subir hasta acá o oh, si sí, siempre se hace un poco largo por pues hacer el modelado en vivo mm, inclusive bueno listo aquí ya podemos hacer un rectángulo para esta parte Tenemos un arco. quedó muy arriba hacemos esto. No, bueno, perdón, solo era una. sí entonces es ahí como perfiles no es que sea pues tan complejo pero igual pues pueden ir haciéndolo como pues para practicar yo también lo hago para lo mismo para practicar aquí vamos hacia arriba okay. <coughs> bien pues ya avancé un poquito aquí en la puerta pues para que no sea tan largo el video y pues digamos lo que son básicas destrucciones porque no tiene tanto detalle pero cuando uno se pone a ver aquí en la geometría no es porque esté mal hecha sino que pues en los arcos hay veces tiene ese problema que eh, quedan separados entonces el arco no sé cuando hice la instrucción hacia atrás pues queda separado ¿no? queda, ese arco no va completo aquí porque pues tal vez yo lo corrí y lo escalé hacia arriba, esto se puede unir pero pues ya le veo, ya eso es como pues no sé, pues dispendioso porque si yo borro esto, borro esta línea, se me abre un hueco. Entonces no, pues no es lo que se quiere, porque la geometría tiene que ir así. Es lo que decía con la triangulación de las cosas, ¿no? Pero pues no le podemos pedir tampoco más porque pues estamos haciendo una destrucción de unos arcos. Antes es que pues realiza bien el trabajo, pues lo mejor que puede. Eh, en ese caso de los arcos, ¿no? digamos acá también, ah, bueno, aquí también esta línea debería no estar, ah, no mentiras, sí, porque este va por debajo, los parales van hacia adentro, ahí está bien, esta parte quedó bien porque el arco sí venía completo hasta acá, pero tal vez yo lo corrí un poquito pues para ajustarlo, porque pues como no estoy trabajando con el plano directamente, sino solo viendo una imagen, pues por eso sucede eso, pero si yo tuviera la medida de esta línea y el arco completo, tiene que dar perfecto. Pero pues aquí ya que tenemos la puerta, o sea, eh, lo único sería ese detallito, pero eso se puede corregir. Si lo pasáramos a Blender lo podemos corregir fácil. Pero pues no no, no lo voy a hacer pues porque cada uno lo, lo trabajó en, pues en cada plataforma diferente. Eh, y aquí sería trabajar la puerta. Es lo mismo hacer lo mismo que hice acá, pues no lo están viendo, pues si lo quieren ver, pues, pues se alarga un poco el video. Pero pues es muy sencillo estas cosas no es tan no es tan complejo es solo cuestión de como meterle meterle mano meterle mano y disponerse a hacerlo porque pues siempre no es tan complejo pero si sí requiere tiempo para poderlo realizar y pues dependiendo qué grado de detalle quiera uno darle pues también requiere más tiempo no pero no es lo mismo que cuando trabajamos en Revit que pues en Revit sí en Revit sí tenemos que disponer de bastante tiempo para poder realizar este tipo de cosas son cuatro paneles ahí se puede ver o sea igual tampoco tengo el detalle de la puerta porque tendría que hacer voy a, voy haciendo varios videos y uno puede como tendría que como dividirlo muchísimo pues para poder como tener eh, digamos cada cosa de estas requiere mucho detalle y trabajo no entonces pues no no es el caso de pues no se puede resumir todo en un vídeo ni siquiera pues uno viendo muchos vídeos llega a comprenderlo si no lo practica y que eso no es un pues no tenemos tanto detalle digamos aquí pues faltan los biseles para que la puerta se vea como realmente es una puerta pero pues eso no lo vamos a ver porque pues a la hora de la verdad eh, eso no se ve en un render que vamos a sacar ahí rápido sí o sea no no se alcanza a ver ese ese ese detalle select connect faces no select vamos a ver si puedo seleccionar all connected no entonces toca seleccionarlas a mano para seleccionar estas eso no, no si, si nos ponemos a hacer detalle que no vamos a ver en, en un render o en el modelo, pues no es necesario eh, no, pues es dispendioso y no aquí lo puedo escalar inclusive así ah no, pero tendría que usar el bueno, no es necesario porque lo puedo bajar eh, hasta bueno hasta aquí era más o menos mm, entonces si sí, pues se nos complica un poco ya cuando quiere uno pues hacer, no es que se complique sino que el tiempo eh, es el que nos apremia para realizar las cosas pues como rápido o sea como que uno quiere hacer las cosas más más ágilmente pero pues no pues tienen que dedicarle el tiempo, ¿sí? o sea, no se puede como acelerar los tiempos y muchas veces eh, los empleadores pues no entienden esas cosas, ¿no? Aquí cometí un error porque pues pasé toda la instrucción completa y pues no es así, porque si fuera en vidrio pues sí sería así, pero en este caso no, no es así. Entonces, tengo que corregirlo así, pues de a mano. Lo ponemos hasta acá, y esto repetimos lo mismo. Y esto, son todos estos paneles y le damos reverse. Listo, ahí ya nos queda la puerta. Falta el man la manija, esto es como un cilindro la verdad no, no sé cómo no me acuerdo cómo se hacen los los cilindros entonces lo lo voy a omitir creo que es como un círculo y creo que hay hasta un plugin para hacer eso insertarlo pero no lo tengo no me acuerdo creo que es como un círculo bueno no lo recuerdo la verdad un círculo y hacerle como una revolución y ya queda pues el queda este no bueno no. listo mm, vamos a ver acá este nos falta este marco pues el marco ya podría ir inclusive lo podemos hacer aquí uh -huh, hacia acá entonces pues sí es, es la verdad es, es cuestión de tiempo pero pues eh, si uno quiere pues hacerlo la verdad los resultados al final son buenos y pues con SketchUp es muy tranquilo el trabajo no nos estresamos tanto pues para hacer estas cosas y aparte pues si uno quiere pues ya quedan los modelos como unos bloques como un grupo y, y pues sirve o sea para que digamos lo puede usar en otros proyectos o así aunque uno siempre dice eso igual que le sucede también en Revit que uno guarda todas esas familias y no eso no, no, no lo terminamos usando porque pues pues no algunas, algunas familias sí pero pues la gran mayoría que uno realiza no las termina usando Creo que aquí podemos hacer lo mismo que hice con cuando lo trabaje en Blender. Aquí le damos editar grupo y cogemos esto y lo ponemos por acá. Cogemos todo esto, lo subimos acá. Aquí me faltó hacer el... El... No el, el, el, recuerdo cómo se llama, el, el muro en la parte de abajo. El antepecho. y como estas, esta a ver si la podemos y después unir los grupos vamos a hacer este después podemos unir los grupos para que quede pues todas las aquí falta hacer este elemento que también lo quiero trabajar para hacerlo en Revit porque pues sirve tenerlo pero no pues ya vamos a hacer estos estos <coughs> estos elementos es hacer aquí como un, un este sirve tenerlo porque si no lo hace en Revit vamos a ubicarnos ahí así <coughs> y aquí lo hacemos con un polígono nos pregunta de seis lados creo que sí es de seis lados dos 4 2 4 6 8 8 Número de lados 8 Y lo hacemos un poquito más después, no tan pequeño para que se vea toca rotarlo toca rotarlo de aquí bueno, si no se puede Hacemos una línea aquí a ver si nos ayuda. No, nos ayuda. <ríe> voy aquí haciendo este este fan ventilación ventilas bueno, fan no es como solo un coiler como un coiler solo de una rejilla pues y vamos a ver a, ver, a ver dónde está aquí. esta línea hasta acá se le pueden borrar si uno quiere limpiarlo bien no sé si las borro, pues aquí ya me está marcando esta, por ejemplo. Entonces, pues vamos haciendo esto con mucha paciencia. Listo, vamos a ver este no sé si se podrá borrar. Queda como bueno, dejémoslo por ahora. Así Esto se le puede borrar si uno quiere para optimizarlo más. Y vamos a ejecutar todo. Listo, ahí más o menos ya nos queda. Obviamente, faltaría pues romper el muro. Si, pues para que quedara como que si sí está haciendo la ventilación, ¿no? pero esos son detalles que ya pues más avanzado, pues más avanzado no, tendríamos que cortar el muro, pues eso no se va a ver ahí desde aquí se visualiza, pues así se va a ver, igual que se ve aquí en la imagen eso no se alcanza a ver el detalle listo, entonces vamos a ver acá, falta es esto, esto estos elementos, estos que quería, esto es lo que digamos me animó a hacer el vídeo como los vídeos de, de cómo porque pues en Revit estos elementos lo que es aquí la bajante y lo que es este, ay por qué digo eso lo que es, lo que es eh, la, la bajante que la va aquí y la viga canal, bueno en este caso no es viga canal sino pues la canal eh, que va bajando acá, pero entonces este lo llama fascia creo que es fascia y y, y creo que sí es fascia entonces estos elementos pues en Revit es más complicado hacer pues son no es tan difícil sino que tienen pues que saber los procesos como que uno para poder hacer estos elementos que queden pues tal cual estamos aquí en la imagen y ahí es donde está como pues el problema porque pues, en todos los proyectos estos elementos siempre son diferentes siempre siempre bueno aunque digamos la canal pues sigue siendo la canal pero Siempre vamos a tener, digamos, como elementos que nos llegan aquí o que nos salen por acá, o que, o sea, dependiendo mucho del diseño esta curva puede ser, digamos, otro piso acá o, o la puerta puede, digamos, tener otro diseño que llegue hasta aquí y salga por este lado acá o que estos elementos se nos crucen, digamos, aquí o sea, hay muchas cosas que, que pueden influir en un diseño y, y no siempre, pues no, pues no nos va a conseguir, digamos, para que, digamos, Revit pueda eh, materializar todas esas cosas pues de una forma sistemática en un pues en pues en el programa ¿sí? entonces eso es lo que mucha gente no pues no entiende y por eso los resultados digamos hay veces son tal cual como estamos viendo este proyecto pues una caja o sea tiene unas perforaciones aquí para las puertas o sea digamos pero eh, eh, sigue siendo un garaje común y silvestre más común eh, que silvestre <risa> y, y pero entonces pues son cosas que pues que la gente no nota porque pues no si digamos que lo que decía en el primer vídeo no, no no se dan cuenta no lo notan porque no tienen pues la visión de, de, de, de, de, de darse cuenta que pues en estos diseños pues no es que tengan mayor detalle pues tampoco mayor complejidad eh, pues es un garaje sencillo, ¿no? Pero digamos cuando lo comparamos ya con proyectos más grandes o, o, o, o ni no, siquiera no solo por el tamaño, porque pues digamos, el garaje también es un sitio que vamos a usar muchísimo durante pues nuestra estadía en un sitio o en cualquier, pues en un hotel o, o en la misma casa. O sea, eso, vamos a guardar no solo el vehículo, pues podemos hacer otras herramientas, podemos tener un baño, podemos hacer deporte podemos cortar madera, podemos hacer muchas cosas que, que en la casa de pronto es más ruidoso pero en el garaje las podemos hacer, cuando digamos aquí como estos garajes pues son externos a la casa pues es, eh, es bueno porque quedan pues estilo como las películas también que vemos que esto queda eh, externo a las casas y pues ahí donde siempre pasan cosas. Eh, eh, películas podemos ver aquí, o sea muchas cosas pueden suceder en estos espacios porque pues es un espacio cerrado, cubierto, pues totalmente habitable, inclusive hasta podemos dormir en un garaje de estos, si uno acomoda una cama pues duerme en un garaje, o sea, tal cual hay mucha gente viviendo en un garaje y está bien, o sea desde que pues, uno se sienta bien cómodo y, y tenga uno como la posibilidad de acomodar una cama pues ya, ya funciona como una habitación muy bien y pues nos sentimos muy cómodos, yo lo he hecho y pues no, o sea, imagino que ustedes también o sea, si puede pasar una noche ahí de pronto con alguien, una amiga o un amigo ver una película, comer algo, digamos, traer, pues traer algo ahí totalmente habitable para ver un cine o para videojuegos o sea, cualquier cantidad de cosas que se pueden, o sea, prácticamente esto es una casa pequeña o sea, pues lógico, no tenemos, pues no tendríamos cocina ni lavado, aunque mucha gente tiene lavado en el garaje o en pues en sitios cercanos al garaje, en, cuando la casa viene pues unida, ¿no? En este caso está separada. Pero esto generalmente tiene agua. El garaje pues para lavar el carro, para. o sea ya con que tenga para lavar el carro, pues ya tenemos muchísimo para poder hacer de agua. Eh, entonces eh, eh, son espacios útiles, ¿no? O sea, son espacios muy útiles que y que pues también tenemos que aprender a diseñarlos pues, pues, lo que decía, estos, estos no son mejores ejemplos en cuanto a eso pero, pero sí ese ejemplo en cuanto a que lo que yo estoy trabajando aquí en el modelo pues se pueda visualizar y, y darse cuenta de, de, de, de, pues, de, las, de las cosas óptimas que podemos realizar pues con estos programas y no sé, compartir con ustedes porque es pues, la idea como, o con gente y que de paso pues uno aprende de otras personas y a ustedes también pues, les puede servir ya, sirve como ya no es más como puede servir de, de ayuda o para tener un pues un algo donde consultar o mirar o de pronto opinión de otras personas que tienen información eh, en fin entonces falta aquí podemos continuar eh, aparte de todo ese gran paréntesis bueno, y, ya pues ya en la tema de materiales y eso bueno lo dejamos para más pues más adelante pues porque si sí, entonces estas es texturas y eso pues se consiguen fácil inclusive algunas en sketch ya están eh, pero pues esto el tema de la cubierta lo estoy dejando de último pero aquí 250 pues digamos por ahí un metro más o un metro 20 hacia arriba para que nos quede ya lo que, es la, lo que es la cubierta pues es lo que viene aquí arriba no sé por qué digo lo que es lo que es he dicho he visto muchos videos ¿sí? que hablan así y se me ha pegado ese, ese lo que es lo que es eh, aquí tendríamos que subir ese muro inclusive no, inclusive podemos coger este muro porque pues el muro completo está de este punto bueno, inclusive yo hay veces si algo llega a salir mal entonces lo podemos copiar pero no sé por qué me copié hacia allá y lo ponemos aquí porque pues, por, por si acaso ¿no? si algo llega, inclusive no he guardado el modelo voy a, voy a guardarlo bien, entonces ya lo tenemos aquí ya lo, ya lo copié y ahora sí vamos a editar este para subirlo desde este punto desde este punto como sería si pues, queda muy complicado pues tendríamos que si sí, haciéndole aquí hay veces que queda muy complicado unirlo no sé vamos a ver. porque como bueno igual van por fuera vamos a subirlo así a ver aquí sería metros 50 y este no tenemos que hacerlo a la manera pues constructiva 150 si es hasta acá sí, vamos a y nos queda así ahora vamos a coger este lo ponemos acá y lo subimos desde desde el pico del muro yo creo que bueno, es por aquí donde sería hacia donde termina este remate hacia acá y voy pausando voy a ir pausando porque por el tema del video que se me alarga mucho pero aquí ya me quedó eh, ya quedaría la que es la aquí la cubierta no sé por qué digo lo que es y el otro sería no el otro es pues copiarlo simplemente no tiene más eh, tendríamos este punto unirlo acá y este bueno, si sí, ahí está ahí este lo podemos copiar aquí y este lo ponemos acá porque es así entonces si voy se me corrió siempre cuando les pase eso entonces yo lo que hago es copiarlo desde acá afuera lo ponemos aquí y ya y este lo le damos reverso listo entonces bueno voy voy voy, voy haciendo voy pausando y yo más o menos va quedando aquí ya Nos falta es hacer la la parte de arriba pues la vamos a hacerla para terminar que quede así con cubierta y lo cierro y lo pauso porque ya se me genera mucho inclusive ahí ya yo creo que ahí es donde se complica porque también ya la cubierta empieza a ser muy compleja digamos se empieza a poner un poco más complejo el diseño los muros ya están saliendo por fuera bueno este lo como están saliendo por fuera tengo que hacer el remate así como se ve acá y es un poquitico dispendioso Pero hay el, el, el, un plugin, creo que es para destruir así sobre cara. O si no, también se podría hacer el borde del perfil y, y sacarlo, volverlo a sacar. ¿no? no sé, voy a revisar cómo lo, lo hago. Pero voy pausando aquí, ya nos va quedando. Si no sé, quedé pensando en este, cómo puedo Prueba. hacer este, eh, el remate aquí de este borde porque si lo saco es que me está quedando el muro por fuera porque igual este aquí tiene que salir y el otro sería este hacia arriba es que sería este me quedó por encima entonces ay, no sé creo que quedó mal esta parte porque... vamos a tener que corregirlo porque no sé es que mejor hacer el perfil no sé si, bueno que vamos a ver si el perfil lo podría sacar porque el muro va acá y es que esta esta porque la cubierta cae acá vamos a ver si lo sacamos así si lo sacamos así puede unir y hacia afuera, si sí tal cual listo entonces dejémoslo hasta ahí esa parte listo bueno espero que esto les guste les sirva y puedan pues aprender y practicar un poco con este programa eh, ya nos vemos ahí en segunda parte en la tercera parte ya sería pues que lo que estoy trabajando aquí con el sketch ah ya podemos podemos borrar esto y, y gracias pues si llegaron hasta este punto y espero que les sirva gracias